Juan Santos dice que tiene un año y seis meses, abogando para que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien supuestamente fue asesinado en una cabaña de esta ciudad, por lo que alega que la justicia está ocultando pruebas que ponen en evidencia a los supuestos asesinos. Que todavía eh, no han hecho justicia con la muerte del hijo mío. O a diario el salto. Entonces tú ves, le impunidad, parece, porque... Eh, en así se en, en un papel ese, ese día y que ofreció por arreglamiento y, y que los golpes no mataron y ¿Quién dio los golpes? Ellos mismos. Pero entonces si una persona identificada ya? ¿tienes? ¿Eh? ¿Tiene una persona identificada? Hay personas identificadas, claro. Ellos, ellos eran como 10 con él y todos todas, están, están de acuerdo. Diga que diga que, que, que, que se jugó Y fue que lo asesinaron, esos pues, asesinos. Entonces yo quiero que se haga justicia. Por eso que se va a seguir, Entonces, a seguir, se dice a seguir. que fue asesinado. Hay pruebas de esto. De sí, hay pruebas, porque ellos, ellos, ellos tienen la prueba, porque ellos saben. que tienen que hablar. Que tienen que hablar que tienen, ellos tienen que hablar. Ellos tienen que hablar. Los que están todos todo, eh, ocultos. Y los han apoyado. La autoridad los ha apoyado y todo. O sea. Nos soltaron a otro día. Son abuso, Eso que... es eso, eso, eso, eso, eso impunidad. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que le haga justicia, que le haga justicia y justicia. O si no, eso va a, va a tener mucho problema, yo no, yo no voy a callar. ¿Qué tiempo tiene este caso? Este tiempo, un año y seis meses ya. Bueno, tú me entiendes. Entonces, yo quiero que se haga justicia. por la buena, si me va a pasar algo, o yo hago algo, la, la, la, la, la, la justicia es, es responsable. O sea, porque no va a quedar así. Porque ellos lo asesinaron a él. Y él y, y, y, y lo asesinaron. Ellos hablando, haciéndole una investigación profunda. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny, Francisco...